¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Julio Tentor y en este canal van a encontrar videotutoriales de algoritmos de programación, de abstracción y estructura de datos de las tan eh, mencionadas pilas, colas y listas. También van a encontrar videotutoriales de árboles, árboles binarios, árboles de búsqueda, árboles balanceados, de diccionarios, de tablas de hashing y de cuánto otro tema tenga que ver con el proceso de desarrollo de software. Espero que lo disfruten.